Si tienes síntomas leves, como fiebre menos de 38, dolor de garganta, tos seca, dolores articulares, no vengas al centro. Quédate en casa. Te recomendamos que tomes la temperatura con frecuencia, tomar agua abundante y paracetamol 500mg cada 8 horas si persiste la fiebre. Todas las medidas generales recomendadas para los aislados. Si tienes dudas al respecto, te remitimos a la página web que hay diseñada para más información. Hemos habilitado un teléfono directo para que puedas contactar con nosotros. Lo puedes hacer, eh, lo puedes valorar en la parte baja del vídeo. Si los ginecólogos no podemos atenderte de forma inmediata cuando tú llames, tenemos las auxiliares que recogerán eh, la información y en cuanto podamos eh, nos pondremos en contacto contigo. Si la sintomatología empeora, fiebre más de 38, sensación de ahogo, dificultad respiratoria, acude directamente a urgencias generales no a maternal, para que sea valorada por los especialistas. Ellos nos avisarán para que podamos valorar tu embarazo una vez que tú te encuentres mejor clínicamente.